Hola a todos, eh, soy el Ángel del de, equipo Escolario, ¿me escucháis todos? todos? ¿Podéis confirmarlo, confirmarlo con el mensajito en el chat? chat ¿De ¿Sí? sí? Perfecto, a ver Martín, veo que, que me confirma, eh, necesito una segunda una confirmación. confirmación. Es eh, Ahora no... mismo que veis en pantalla, ¿veis eh, mi PowerPoint? Un PowerPoint donde aparece Café con el Escolario, el 27 de noviembre de 2019. ¿Aparece el PowerPoint? Se ve. sí. Pues nada, muy muy fácil muy fácil todo, la verdad. Pues nada, os doy la bienvenida a todos y os agradezco muchísimo ¿no? que os hayáis conectado a esta primera edición de lo que hemos llamado el, el Café con Escolarium. Como era Café con Escolarium y demás, pues justo antes de empezar he ido a por un café. Aquí lo tengo. La taza no me la han regalado, no la he comprado yo, por, por supuesto. No podía comprar algo tan que ponga ese tipo de mensajes. Y, bueno, pues la verdad que es una idea que en el equipo de Scocau, lo que somos la gente de la gestión del cambio, que estamos detrás del teléfono, detrás del correo electrónico, pues, llevábamos tiempo con ganas de hacer y organizar estos eventos en directo de una forma directa, eh, rápida y, y que, de alguna forma, pues, todos podamos interactuar un ratito porque tampoco va a ser para nada algo largo. Calculo que en unos 20 minutos, 30, habremos terminado. Y, bueno, pues que es que una gran experiencia que es un honor poder compartir con, con vosotros. Lo primero que voy a hacer es un poco por definir qué, qué son estos cafés con, con Scolarium. ¿no? Eh, en el equipo de gestión del cambio, en el EscoCAU, pues empezamos a darnos cuenta desde prácticamente el principio del proyecto eh, y según iban pasando los años, de que el proyecto escolarium al ser un proyecto, pues, digamos, impulsado por la Junta de Extremadura, por la Consejería de Educación, donde hay mucho software, donde hay mucho hardware, donde hay convocatorias oficiales, donde hay normativas, pues ocurría que había cierta distancia con los usuarios. ¿no? Veíamos que los usuarios percibían el proyecto como algo muy alejado. De... Lo utilizaban, pero veían como que era un proyecto como que estaba lejos de lo que es su día a día. Eh, en el aula, bueno, y su día a día vital, si pudiéramos decir. ¿no? Entonces, la idea de estos que haces con el Escolarium es romper, ¿no? pues romper un poco esa barrera institucional que creemos que el proyecto tiene para que no se conciba como algo serio ni muchísimo menos, sino como algo que es de, de todos. Por eso pues, queríamos que a través de estos eventos, que son absolutamente informales, ¿no? eh, donde prácticamente yo traeré algunas cosas que compartir, pero aquí estoy para responder, digamos, a prácticamente todo lo que eh, tengáis, las ideas que tengáis, el momento que las tengáis. Aquí tenéis el chat. Yo he dicho el chat para consultar y demás, pero sabéis que tenéis un micrófono y podéis abrir, cerrar en el momento que queráis y preguntar lo que os apetezca. ¿no? Que sea una forma, por pues, directa, de tenernos no solo a nosotros, porque ya sabéis que la mayoría de los sabréis que, llevamos, eh, que tenemos el teléfono de contacto y el correo electrónico, eh, sino también pues tener... A más compañeros ¿no? que se vayan uniendo. Se habían apuntado más gente ¿no? de la que estamos ahora mismo, ¿no? que estoy viendo que somos unas 15 personas, pero bueno, eh, entre la que estamos se ha apuntado más del doble, de hecho. Pero bueno, luego esto se graba, es importante comentarlo, porque de hecho es obligatorio comentar que esto se está grabando, porque lo que hacemos luego es pues nada, subirlo a nuestro canal de YouTube y automáticamente pues, enviárselo a cualquier persona que no haya podido conectarse y que tenga interés. ¿Qué vamos a hacer? Hoy, en esta primera edición. Pues bueno, he preparado un guión muy sencillito, que es básicamente de cinco puntos. Uno de presentaciones, Escolarium hoy, algunas novedades. Daros indicaciones para que estéis al tanto de todo relacionado con Escolarium. Y luego una parte final pues, de preguntas, ideas y sugerencias. Pero como os he dicho, pueden ser en cualquier momento de esta videoconferencia abierta para todos. Vamos a empezar con esta parte de presentaciones. Lo que me gustaría es que todos... Eh, si alguien lo quiere hacer directamente hablando, puede quitarse el, el, el mute y hablar y decírnoslo, o, o si no directamente en el chat, también sin problema, pues es un poco responder estas estas preguntas. La primera sería, ¿quién soy yo? ¿No? A mí me gustaría saber, eh, vuestro nombre ya aparece en el chat, pero sí, por ejemplo, a qué centro pertenecéis, ¿De qué, en qué centro estáis, y luego también importante, pues cuánto tiempo lleváis trabajando con Escolarium. Así que si os parece, si alguien lo quiere decir, simplemente tiene que quitar el, el, el bloqueo de sonido al, a la videoconferencia y decirlo. Y si no, directamente en el chat. Yo lo voy a ir leyendo porque tengo aquí la pestaña abierta del, del chat. Así que bueno, os lanzo esa pregunta. ¿De quiénes sois y cuánto tiempo lleváis trabajando en Escolario? Para romper un poco de hielo lo voy a ir rompiendo yo. Y bueno, os digo quién soy yo porque la verdad es que no me he presentado. Eh, yo soy Ángel, del equipo Escocau. Y arranqué a trabajar en este proyecto pues justo cuando empezó. Fue en el curso 2013-2014. Eso hizo que yo pues me mudara a Extremadura para todo lo que es el lanzamiento del proyecto. Y llevo trabajando en Escolarín desde los orígenes. Una experiencia, la verdad, que maravillosa porque no es para nada habitual que una comunidad autónoma tenga iniciativas tan ambiciosas. Y, bueno, y una tan buena como Extremadura, ¿no? Que la verdad que, sinceramente, el primer día todo se me puso bastante, bastante fácil, ¿no? Pues veo que nadie está respondiendo en el chat y nadie está consultando. Así que, ah, mira, ya tenemos la primera persona. Digo, si no, menudo bloqueo tenemos aquí ahora mismo. Bueno, tenemos a Mónica que dice que es maestra interina de PT, programa Comunica, en el 6, Miguel de Cervantes, Villanueva de la Serena. Luego tenemos a Inés, que nunca ha trabajado en Escolarium, pero no nos dice el centro. Pero bueno, no sé de amor de qué centro será. Pero mira, ya simplemente con estos dos primeros puntos hay una cosa que me llama mucho la atención. ¿no? Dice, maestra interina, la verdad que estamos viendo que Escolarium desde el primer día, desde el curso 2013, tuvo muchísima aceptación pues, con maestros, porque a lo mejor todavía no tenéis vuestra plaza, con maestros que sois, digamos, eh, rotatorios en... Vuestra experiencia docente, ¿no? porque un año estáis en un centro, al otro año estáis en otro, pero bueno, vemos que os interesa muchísimo Escolarium y una de las cosas que primero que hicimos es que todo lo que se crea en Escolarium uno se lo lleva, se lo lleva allá donde vaya, ¿no? es decir, si cambia de centro, se lleva toda su información y bueno, a nosotros por nos viene genial porque sinceramente son embajadores en nuevos centros a los que van de, de todo lo que han hecho y de la propia plataforma en, en general. Si os animáis a alguno más, pues lo podéis ir poniendo directamente aquí en lo que es la parte de, de chat, mientras que vamos pasando, digamos, a la, a la tercera pregunta, ¿no? Que la tercera pregunta es, ¿por qué utilizo o quiero utilizar Escolarium? Esta pregunta, la verdad, que es la, la más importante, eh, que a mí me llama más la atención, ¿no? De hecho, nosotros, además de, digamos, estar al otro lado del teléfono, al otro lado del email, también hacemos muchos cursos de formación. En todos los cursos de formación solemos siempre incluir eh, esta pregunta para que la gente la responda. Y bueno, la verdad que nos encontramos respuestas muy, muy dispares. ¿no? Hay algunas muy generalistas, ¿no? como por ejemplo, me meto en Escolarium porque quiero que sea la puerta a utilizar tecnología educativa en clase. Es perfecto, la verdad, eh, porque la verdad que Escolarium otra cosa no será, pero ciertamente es una plataforma pues, bastante intuitiva. ¿no? Entonces, para empezar, es genial, la verdad, ¿no? incluso mucho mejor que otras... Eh, Pueden ser bastante parecidas, pero la verdad que si algo siempre se caracteriza en todas las encuestas que hacemos es que es muy, muy intuitiva. Y luego, otra, cuando van a la parte más concreta, a mí, por ejemplo, me, me gusta mucho ver algunas respuestas, ¿no? Que, por ejemplo, son la parte de herramienta de autor, ¿no? Mucha gente dice que se mete en Escolarium porque quiere empezar a enriquecer, incluso crear algunas propuestas educativas eh, utilizando la herramienta, que, como sabéis, también incluye una herramienta de autor y podéis directamente pues, crear vuestros propios contenidos con, con ella, ¿no? Bueno, vamos a pasar al segundo punto que sería un poco Escolarium hoy, ¿no? Como mucha gente de la que está aquí hoy, estoy seguro que sois personas que es la primera vez, como Inés, por ejemplo, que, está, que nunca habéis trabajado con Escolarium y que simplemente os llama la atención, pues bueno, aunque sea un proyecto que lleva desde el año 2013-2014... Eh, digamos que a hace un par de años eh, hubo un cambio institucional muy, muy grande ¿no? porque nos involucramos dentro de lo que es el proyecto Innovated, no Innovatez es el Plan de Educación Digital de Extremadura y es el paraguas donde está absolutamente toda la innovación que se hace en Extremadura. Que estemos bajo el mismo paraguas es genial porque la verdad es que sobre todo lo que está ocurriendo es que cada vez más hay centros en el propio programa Escolarium pero también sobre todo lo que hay más es eh, centros que utilizan Escolarium junto con otros programas. ¿no? A veces pues la inquietud nos llega por Radio Educativa. Es uno de los programas de Innovatec, Radio Edu. A veces la eh, inquietud nos llega por CITE, ¿no? que sería la parte más de Robótica Educativa, que es otro de los programas de, que hay en, en Innovated. Pero bueno, pero la verdad que como Escolarion es de alguna forma una plataforma que sirve para gestionar prácticamente todo, se le puede conectar todo y se puede crear todo a nivel de toda la comunidad educativa extremeña, pues muchos centros se apuntan no solo a digamos, a, a uno de los programas, sino que también se suman a Escolarium. Hay combinaciones, pues, la verdad que muy, muy, muy interesantes, ¿no? Porque una de las cosas más fuertes que tiene Escolarium es la comunicación. Podéis estar en comunicación con toda la comunidad educativa extremeña. Y entonces, pues, bueno, pues, todo lo que hagáis se puede interconectar. Eso, pues, crea pues cada vez más y más interés de forma, pues, global, ¿no? Porque lo que se está creando realmente, digamos, que es un tejido de comunicar, de gente con inquietud que está en un mismo lugar ¿no? y ahí es donde pues, surgen las, las grandes cosas siempre. ¿no? Nosotros los primeros, por ejemplo, porque desde que estamos teniendo la TED, pues eh, el Escocau, nos hemos animado, por ejemplo, a hacer un programa de radio que colgamos también en Radio Edu, por lo cual, bueno, la verdad es que esa inquietud nunca hay que perderla y tenerla siempre. Y ahora pues la parte más importante posiblemente de, de Café con Escolarium de hoy era pues que nosotros siempre vamos informando un poco de todo, de las diferentes novedades que hay en Escolarium, pero a veces como estáis muy hasta arriba vosotros y nosotros a lo mejor disparamos mucho porque por suerte es una plataforma en constante evolución gracias a lo que se nos sugiere que se puede mejorar. O sea, toda novedad siempre viene porque alguien la ha sugerido. Aquí no hay cruz que se suben a una montaña a ver qué es lo que se necesita, sino que directamente se parte de las sugerencias que cualquier usuario nos, nos lanza. Pues tenemos en el último mes, último, pues el último trimestre, pero realmente son del último mes. Pues tenemos unas mejoras pues bastante interesantes que paso a a comentaros. La primera es que ya tenemos una aplicación para iOS. iOS es el sistema operativo que tienen los dispositivos Apple y bueno, aunque sí que es cierto que nuestra comunidad autónoma no son tan populares como otros dispositivos, vimos que había un colectivo que sí los tenía. Así que, pues nada, mientras que haya un colectivo y teniendo en cuenta que queremos ser una plataforma lo más abierta posible y que llegue a todo el mundo, pues automáticamente pues, se creó una aplicación para, para dispositivos Apple en la tienda habitual, pues la podéis encontrar. Luego también tenemos ahora una novedad que la verdad que es muy, muy interesante, que es la de nuevas configuraciones para crear actividades. Esto ha sido total por la petición de docentes muy activos en Escolarium. Y a ver si puedo directamente abrirlo aquí. Voy a abrir un vídeo explicativo que hemos hecho de Descocau para que podáis conocer y lo voy comentando encima. Supongo que se ha abierto la pestaña y lo estáis viendo. Estáis viendo el vídeo. Si acaso no estáis viendo el vídeo, por favor, comentármelo en el chat o decírmelo de la forma que sea posible. La herramienta de autor, sin duda, es una de las partes que más gusta a todos los docentes que utilizan Escolario y eh, digamos que son libros que se componen por temas que veis aquí en la parte izquierda y actividades en la parte derecha. La novedad que hemos introducido recientemente es haciendo clic en cualquiera de las actividades... Pues ahora en esta pantalla, que ya era conocida porque esta pantalla ya existía, pues hemos incluido unas opciones que podéis ver en la parte inferior. A lo mejor lo puedo hacer un poquito más grande, si se dan cuenta. Bueno, una de las opciones es la opción de, a ver, aleatorio. ¿Veis? Por ejemplo, muchos docentes nos comentaban que ellos creaban muchas actividades utilizando la herramienta de autor, pero que querían que a los alumnos les aparecieran de forma aleatoria. Usando este botón, pues ya aparece de forma directa. Entonces, el modo secuencia, que el modo secuencia lo que hace es que hasta que no haces una cosa, no puedes pasar a la siguiente. No te permite, digamos, una navegación libre, sino que el docente lo ordena para que se vaya haciendo una por una. Y luego otra actividad que es la de pool de preguntas. ¿no? Esta seguramente a lo mejor la conocéis de otras aplicaciones que básicamente pues, se crean muchas, muchas actividades. Eh, y directamente, pues imagínate, creas 50, pero tú eliges que el ejercicio solo tenga 10. Se cogerán aleatoriamente 10 de 10 del 50 total. Siempre de una forma pues sencilla y directa, como ahí podéis ver que se hace en Escolarium. Otra de las mejoras que hemos introducido recientemente es la de poder etiquetar temas y, y actividades. Eh, nos empezamos a dar cuenta en Escolarium que cada vez había más y más y más contenido. ¿Y qué ocurría? Pues cuando uno tiene mucho, mucho contenido, pues cuesta mucho encontrarlo, cuesta mucho buscar, ¿no? Si si tienes pocas cosas, si tienes un armario con muy. Poca ropa, es fácil localizar tus prendas, pero si tienes un armario descomunal, pues es mucho más difícil encontrar el pantalón que te quieres poner en cada momento. Pues lo que hemos hecho básicamente es que cuando un docente está creando uh, alguna pieza de contenido utilizando la herramienta de autor, pues de una forma sencilla, tanto los temas como las actividades como los libros, le puede introducir lo que se llaman unas etiquetas de búsqueda. Es lo que hemos puesto ahí con un nombre un poco más técnico que es Tag Semánticos. Y directamente lo que se va introduciendo ahí se queda, digamos, guardado y cualquier persona que esté buscando por cualquiera de las palabras que estamos poniendo ahí le aparecerá nuestro recurso primero. Por ejemplo, si queramos un libro de matemáticas, eh, Escolarín ya tenía la opción de poder incluir, por ejemplo, esa asignatura como matemáticas. Pero si estamos haciendo uno de matemáticas y de potencias, podemos incluir como tag semántico la parte de potencias. Entonces una persona que vaya al buscador y ponga potencias, pues automáticamente le saldrá primero nuestro recurso porque hemos etiquetado correctamente todo esto. Esto pues, sobre todo ayuda pues, a, a cualquier persona en Escolarium que quiera buscar pues, nuevos materiales a utilizar. Y bueno, la última mejora, esta es más sencillita, es, bueno, es un aspecto visual. Uy, el vídeo no está disponible. Bueno, se, explica, se explica muy fácil de forma directa, no lo habré enlazado bien. Básicamente los nombres de temas solamente se podrían poner en texto plano y ahora pues ha permitido que se puedan enriquecer un poquito para poderlos subrayar, poner alguna cursiva y demás para hacerlos un poco más atractivos. Una mejora bastante más, digamos, menor. Pero bueno, además, pues, también cabe comentar lo que estamos haciendo en el último mes, pues comentaros que hay un concurso abierto. Pone eh, bueno, concursos, no, es, un, es, es uno solo. Es el concurso de Derechos Humanos. Si habréis recibido seguramente un correo electrónico, si no podéis pedir la información directamente a nuestro correo electrónico, que es escocao.educares.es. Ahora lo pondré en una transparencia un poco más adelante. Y lo que hemos hecho es, igual que hicimos el año pasado, la declaración del de Día de los Derechos Humanos, que se celebra a principios del mes de diciembre. Mira, veo que el, el vídeo que no funcionaba eh, está en el chat, por si le queréis echar un, un vistazo. <ríe> ¿vale? El que no me ha funcionado a mí. No tengo la suerte de tener ahí al equipo detrás, <risa> lo han compartido ahí, ¿vale? Ahí lo podéis tener. Y eso, hemos lanzado un concurso de derechos humanos que básicamente lo que hace es que para celebrar pues, el día de la Declaración de los Derechos Humanos, que se, celebra, que se celebra a principios de diciembre, pues se pide a los docentes que elijan eh, cualquiera de los artículos que vienen en la Declaración Universal. O por ejemplo, los derechos del niño y similares, que sean, que sean, que tienen también su día específico, se hace hace poco, y automáticamente pues, creen un elemento innovate, desde un programa de radio, un recurso, una imagen, una infografía, o sea, básicamente lo que quieran, pero que haya trabajado con sus alumnos, y que de alguna forma sirva, pues para explicar un poco, pues, esa elección de la Declaración Universal de Derechos Humanos que han hecho. Otra parte son las videoentrevistas. Nosotros, pues, eh, lo que más nos gusta es que las experiencias se compartan, ¿no? Las experiencias. Que nos parecen interesantes demostrar a, a cualquier tipo de, de usuario. ¿no? Entonces, bueno, eh, habitualmente vamos recorriendo la geografía extremeña y vamos haciendo entrevistas pues, a personas pues que pensamos que tienen, por ejemplo, algo que contar y que es muy interesante. Hace poco estuvimos, por ejemplo, en el Centro de Educación Especial Aguas Santas, que estáis pudiendo ver en la imagen, porque vamos a ver que tienen un proyecto CITE dentro de Innovatez muy interesante que se llama Los Pintores ¿no? y ahí pues, fuimos a verlas, nos graban un poco el proyecto en qué consiste y nosotros por pues, lo difundimos pues para que más gente lo conozca y más gente pueda reutilizarlo ¿no? bajo esa idea de colaboración. Tenemos la colaboración con la Universidad de Extremadura, estamos trabajando cada vez más para que los futuros docentes que acabarán en, pues, siendo compañeros vuestros pues cuando lleguen a las clases sepan ya lo que es Escolarium. Estamos trabajando con plena inclusión, porque queremos que Escolario acabe siendo una de las plataformas más accesibles que existan y nos están ayudando muchísimo en ello, haciendo diferentes informes de partes que tenemos que mejorar para que la plataforma sea absolutamente accesible. Y luego, pues, bueno, pues, como una, una pequeña pincelada, pues, también comentar que tenemos otras mejoras en camino, como puede ser la parte de rúbricas. En breve habrá un aplicativo que permitirá hacer rúbricas directamente en Escolario o la sincronización con Google, que, bueno, ya se hace, pero con Google Classroom para que puedan Enviarse tareas entre ambas plataformas y poder hacer una acción conjunta entre las funcionalidades de ambas. Bueno, el siguiente punto, que es cómo estar al tanto de todo, ¿no? Eh, la verdad que en Escolarion, como comento, hay muchísima información porque la verdad que tenemos la suerte de tener una comunidad de la que ya sois parte que cada vez es más y más activa. Y, bueno, esta comunidad más, más activa pues no para de sugerir cosas. Cuanto más se sugieren cosas, más cosas se hacen y más cosas se comunican. Aquí, por ejemplo, pues podéis ver algunas formas de poder estar al tanto de todo. Yo la que os recomiendo encarecidamente, de hecho, mire, voy a copiarlo y lo voy a pegar en el chat, es que os suscribáis a los newsletters. Nosotros, últimamente, ya es cada semana. Desde que arrancó el curso está siendo cada semana. Cada semana enviamos una comunicación donde pues, se explica un poco todo. ¿no? Estos videotutoriales que habéis visto, por ejemplo, pues los adelantamos siempre antes por estos correos electrónicos. Así que ahí que tenéis el enlace a un formulario para poderos suscribir a estos newsletters, os lo recomiendo porque os va a llegar todo a vuestro correo eh, organizado y, y informándoos antes que nadie. Luego también pues, tenemos las redes sociales. ¿no? Ahí tenéis, sabéis que tenemos canal en Facebook y en Twitter. Pero también el más interesante es el de YouTube. ¿no? YouTube permite la opción de suscribirse, algo que podéis encontrar en cualquiera de los vídeos, bueno, este no porque os ha visto, pero aquí, ¿veis? Hay un botón rojo siempre enorme de suscribirse. Y está muy bien porque te suscribes y en el momento que subamos un vídeo, pues te llega una notificación. No tienes que estar esperando, digamos, o entrando y mirando a ver si hay algo nuevo o no. O directamente cuando lo haya, te llegará una notificación. Notificación que podrá ser pues de videoentrevistas, por ejemplo, como se ve en pantalla o de alguno de los videotutoriales que habéis podido ver. Y nada, y luego, sobre todo, pues muy importante pues comentar que este proyecto, pues, que tiene un equipo de gestión del cambio, del cual tengo la suerte de coordinar. Somos un total de seis personas. Nuestra función es clarísima. O sea, la responsabilidad de que vosotros no sepáis... No, la responsabilidad de que vosotros sepáis utilizar la plataforma escolar y me le sacáis el máximo partido acorde a lo que necesitéis, es nuestra y no es vuestra. Aquí no se ha pedido a nadie que tenga un nivel... X, un nivel Y de conocimiento o de competencia digital para montarse en el proyecto. Lo único que se pide es ilusión y ganas. Si tenemos ilusión y ganas, todo lo demás nos cae a nosotros. Así que llamando siempre que queráis. Y no solo nos llaméis cuando se rompa algo. Esto no es como el servicio de atención de Telefónica. ¿no? Que cuando llamas a Telefónica a Movistar, pues, cuando se te ha roto el móvil, cuando el router no funciona, ¿no? la idea de que he comentado antes, de constante evolución acorde a las mejoras que sugieren los usuarios, es vital para nosotros. O sea, que no solamente tenéis que hacer una llamada de teléfono cuando haya un problema. Podéis llamar para todo. Si tenéis alguna idea y no estéis del todo seguro cómo llevarla a cabo, aquí estamos para asesoraros y todo lo que necesitáis. De hecho, la verdad es que las cosas más gratificantes que tiene este proyecto para nosotros han salido de llamadas anónimas, entre comillas, que ya son amigos, ¿no? que nos han sugerido cosas súper interesantes, que sobre todo no es que hayan sido para esa persona que lo sugiere, sino para toda la comunidad educativa que se ha podido aprovechar de esa genial idea que una persona ha tenido. Nuestro horario es muy amplio, que lo podéis ver aquí. Estamos de lunes a viernes y estamos de 8 a 7. Y excepto los viernes, que estamos desde las 8 hasta las 3. Y es viernes y días no lectivos. Eh. Es decir, pues por ejemplo, en Navidad, en Navidad estamos, pero estamos de 8 a 3, ¿no? Excepto los días que son festivos, obviamente. Esos días el 25 de diciembre no, no llaméis que no estaremos. Y bueno, por mi parte, pues nada más, la verdad que. Me he pasado un poco del tiempo que esperaba, pero no mucho. <risa> Para ser la primera vez que hacemos los cafés con y me están bastante bien. Y, bueno, he dejado este punto de preguntas, ideas y sugerencias porque ya sea por el chat o ya sea vía voz, pues que sepáis que aquí podéis comentar lo que queráis. Sea del tema que sea, no tiene por qué ser de temas relacionados estrictamente con la presentación. Yo sé que aquí hay mucha gente que ha venido por los cursos de formación que estamos haciendo y, y demás. O sea, se puede preguntar por esos cursos, por lo que queráis, incluso por cualquier cosa que está relacionada con Innovatez, que si no sé la respuesta la buscaré la forma de responderla o de deciros quién la puede responder pero si queréis preguntar algo ahora mismo sería el momento Perdón, has comentado antes sobre mm. la integración de Classroom dentro de Scolarium y eh, Google también tiene una propuesta de rúbricas que está en fase beta mm. el tema de la evaluación y tal y no sé si dentro de esa integración eh, está considerado que se puedan um, posibilitar, porque cuando entran los alumnos en Rayuela, tienen que activar primero el usuario. Eh, a través del usuario es cuando podemos pedir las cuentas de Educarex, a través de las cuentas de Educarex es cuando podemos integrarlos en Classroom y luego esta misma plataforma integrarla en Escolarium, sobre todo por las facilidades que, que permite Classroom en cuanto a la creación de material, de tareas y tal. Y luego, toda la propuesta de Innovatez de creación de contenido también tiene como una implementación integrada de, de EducaPlay o plataformas de juegos y tal, que están en esa línea y son abiertas. Eh, en esa en, ese, en esa propuesta, eh, el vincular unas cosas a otras y que sean compatibles con el tema ahora, por ejemplo, que habéis hecho de, de Android... Eh, se podría hacer, igual que habéis hecho con IOS, para, para manejarlo desde clase y tal. Uh -huh. todo pues... toda la va, va enfocado al tema de, de la integración y las posibilidades que, que hay en, en ese sentido. Porque es verdad que la plataforma va mejorando a medida que nosotros hacemos comentarios, que vosotros vais implementando y tal, pero el utilizar herramientas que ya, eh, digamos, que tienen un... un una base para, para seguir manteniéndolas y tal, también creo que es eh, un poco la línea, ¿verdad? Absolutamente, Entonces, sí, sí, absolutamente. De hecho, mira, en, el, en nuestro plan de trabajo hay una línea que es una de las más potentes de desarrollo que se llama Escolarium eh, Plataforma Abierta. Eh, nosotros no creemos en, digamos, en reinventar la rueda varias veces, sino que si hay alguna herramienta que de alguna forma estáis utilizando fuera de Escolarium, fuera de incluso hasta de, de innovated si me apuráis, y que veis que tendría sentido, in, digamos, vincularla para hacer una fuerza de acción conjunta, eh, solo hay que proponerlo y se empieza el análisis y se estudia. ¿no? Google Classroom es una que se ha pedido muchísimo. ¿no? Entonces, eh, lo que se empezó es que automáticamente ahora en Escolarium cuando entráis, eh, si vais a la zona de perfil, veis que hay un botón que es el de, de sincronizar con Google. Podéis sincronizar directamente vuestra cuenta. Eso ya permite, por ejemplo, algunas cosas como que directamente eh, se pueden Los eventos de vuestro calendario se vuelcan en el de Escolarium y viceversa. Y también permite bueno va a permitir en breve que incluso si puedes crear un evento por videoconferencia dentro de Escolarium, que lo que hace realmente es crear una videoconferencia en tu cuenta de Google. O sea, no vamos a crear un sistema de videoconferencia, utilizamos el de Google. ¿no? Ahora, justo has comentado lo de la parte de tareas. ¿no? esa es Eso es donde va. La nueva, parte de, la nueva fase de la integración va justo a la parte de tareas. ¿no? Se ha visto que hay tareas muy ágiles que están en Google Classroom, pero de alguna forma complementan, Da igual quién complementa a quién. La cosa es que si ponemos todo junto un poco lo que hace Escolarium y lo que hacen esas tareas de sí. Google Classroom, es todo súper ágil. Por lo que se va a permitir ahora es que desde el libro escolarium tú puedas, digamos, lanzar esa tarea. La parte de rúbricas sí que es cierto que está en fase beta, se está analizando bastante y, bueno, aquí la verdad es que lo que ha ocurrido es que hemos desarrollado un poco a la vez, ¿no? <ríe> la parte de rúbricas pero... Bueno, vamos a lanzar ahora, que se va a lanzar bastante pronto, seguramente antes de terminar el año, estas rúbricas es en Escolario. Ahora, por suerte, dentro de lo que es el equipo de la consejería hay una persona súper, súper experta en Google, que además estuvo gestionando el proyecto Escolario unos años. Y bueno, eh, con Google sabemos que estamos tranquilos porque eh, teniendo a esta persona y el apoyo siempre constante de los usuarios, encontraremos formas de integrarnos y de, y de conectarnos lo máximo posible. Y lo mismo para todo el tipo de herramientas. Ahí es importante porque, por ejemplo, una cosa que muchos docente no sabe es que si estamos utilizando una herramienta, eh, imaginaros por ejemplo, Kahoot, con alumnos, la protección de datos de los alumnos que estamos dando de alta en Kahoot es propiedad del docente. Algo que no ocurre en cualquier herramienta que, digamos, sea institucional de la Junta de Extremadura. Es decir, si nosotros saltáramos, por ejemplo, a una herramienta partiendo siempre de Escolarium, la protección de datos estaría salvaguardada porque esa plataforma está integrada con Escolarium y nunca va a tener datos personales de los alumnos, nunca va a saber el nombre, nunca va a saber nada, como mucho va a saber un ID interno para que las máquinas se interconecten. Vale. Y luego, otra duda que, que tenía es con respecto a, a toda la línea que hay de, de integración, lo que te comentaba de Android. ¿Igual que habéis sacado para iOS? Ah, sí, sí. Android ya no Android ya lleva tiempo. Sí que es cierto que se usa muy poco. Pero si buscas en Play en la Play Store, ¿no? que es la aplicación habitual, buscas en Play Store eh, Scolarium, aparecerá allí la, la aplicación y la puedes utilizar sin problema. También la puedes utilizar como aplicación de escritorio y la hay para todos los sistemas operativos. Eso es algo... Creo que como seguir viendo mi pantalla, lo puedo mostrar en directo, creo. Escolarium.educares.es. Antes de hacer login, si bajáis abajo, justo antes de hacer login, aquí abajo hay Avalid for PC, Mac al Linux. Y aquí, ah, mira, aquí está el enlace incluso de Google Play. Debemos poner también el de Apple, que ya está. ¿no? Es que, bueno, no, no, no, no sé si se apreciará bien en el móvil, pero cuando buscas Escolarium te aparece la plataforma de Rayuela y luego algunos nombres de Scolarium, pero directamente la plataforma de Scolarium en el Play Store no aparece. Qué raro. Pues mira, yo lo pulso y sale. Pues, vale. bueno, pues lo, lo buscaré mejor, pero ya te digo que, que en principio te preguntaba por eso porque yo lo que lo que tengo puesto es eso y no lo encontraba en Play Store, pero vamos que si lo busco a través de la web aparecerá. Me mando el enlace y me O sea, sí, que no. No es vale. por el tema de búsquedas que a lo mejor no, no es de las más descargadas y no aparezca de las primeras. Ya, es bastante extraño. Sí que es cierto que no las aplica eh, tenemos estadísticas que ponen claramente que Scholarium se utiliza a través de, de navegador. Es su a, utilización principal. Pero bueno, es algo que nos choca un poco porque la, verdad que la aplicación es bastante ágil. ¿no? Sobre todo sí que es cierto que son aplicaciones que están un poco más pensadas para tablet que para móvil. No como, por ejemplo, Irayuela, que como es más un gestor casi de notificaciones, y si me apuráis, pues hace que, que se utilice más en móvil. Pero en tal sí. Prueba a descargarlo. Si tienes algún tipo de problema, no lo notificas. Y me sí, sí, ya te digo que es que me, me extrañaba que al poner Escolarium, uh -huh. que ahora lo he puesto con la E primero y tal, la primera que aparece es eh, Irayuela, pero luego las siguientes... No están orientadas en, en escolar y entonces por eso me extrañaba y era la consulta también que quería aprovechar porque a mí sí que me la ha descargado y, y va bien y funciona y tal, pero por tenerlo un poquito a mano porque estamos haciendo una creación de contenidos con libros y tal… Uh -huh. eh, digitales y la verdad es que eso me, me parecía interesante para poderlo compartir y luego, lo último que quería preguntarte aunque abarque un poco la conversación, lo siento bueno, es a con, con respecto a, al, al planteamiento de, de hacer recursos abiertos, cuando sí. estuve en la formación de creación de contenido, por un ámbito estaba eh, S-Learning y por el otro escolarium escolarium es mucho más intuitivo pero S-Learning eh, lo planteas como eh, un enlace, una web, tal, y, y si no estás dentro de escolarium los profesores de Castilla y León o de otras comunidades que yo conozca eh, no tienen acceso al material. Hmm. Entonces, ¿habéis pensado en alguna posibilidad de que se descargara como archivo compartirlo de alguna manera o aprovecharlo de otra forma? Pues, la verdad que me alegra mucho que me hagas esa pregunta. Me parece estar está preparada, ¿eh? Porque... <risa> aunque sea un poco primicia, pero bueno, como esto de los cafés es, eh, es para eso, para dar primicias, eh, estamos desde hace ya unas semanas en conversaciones con, con el equipo que gestiona excel Learning, que también tiene mucha relación con la Junta de Extremadura, como seguramente conoceréis. Sí. Y bueno, el objetivo que estamos buscando, lo mismo que estamos haciendo con Google, pues con excel Learning. Es decir, directamente que cualquiera, cualquier usuario se pueda directamente conectar y automáticamente pues pueda, digamos... Eh, utilizar no solamente la herramienta de autor de escolario, sino poder utilizar la herramienta de autor de Excel Learning también directamente. O sea, que el propio, el propio usuario decida qué herramienta quiere utilizar para cada recurso concreto. Pudiendo utilizar para unas una y para otros otra. Y así pues tendríamos todo eso unido. Y respecto a lo de lo llevar, no tengo ningún usuario que haya preparado, pero creo que a lo mejor con alguno que tenga yo por aquí... Eso fue una de las mejores que se introdujeron hace no tanto. A ver si está el botón... Mira, ¿ves? Aquí está, correcto. Si entras en cualquiera de los libros que os queréis llevar, imagínate, me quiero llevar este libro para que lo vean, ¿no? Pues eh, siguiendo un poco, para que se la, también la línea un poco de Excel Learning, eh, lo que implementamos son es la exportación en formato SCORM. Este botón de flecha para arriba ya existía desde hace tiempo en Escolarium, que era para traerte material escolarium, pero hemos hecho el contrario, que es para abajo, exportar a SCORM. Tú te que llevar este libro y directamente, pues, pues fuera. Le das al botón y te baja el SCORM y ya te lo llevas donde, donde quieras. No obstante, para la gente que está en el programa CREA, que, que no lo sepas, otros de los programas que están en Innovated, está este botoncito, que es CREA. En el momento que veamos que, el, que ya cerráis vuestro recurso educativo abierto y que ya está como terminado y se puede, digamos, como publicar, si veis, aquí yo no he hecho login, estoy fuera, ¿no? Estoy totalmente uh -huh. fuera. Estos, por ejemplo, los que tienen esta portada, que es bastante repetitiva, ¿no? <risa> ¿no? Que, es más, que es la misma, os fijáis, pone docentes CREA. Estos, que, estos son los que ha hecho, digamos, la, la propia Consejería de Educación, ¿no? Y el que va lanzando más o menos cada dos semanas o cada semana a veces, ¿no? Y estos son los que han hecho directamente Docentes parte del programa Crea. Un momen, en el momento que ya terminan y cierran, de hecho, mira, lo pone aquí debajo, Docentes Crea, se pone aquí directamente. Aquí no hace falta hacer login ni nada. Aquí es que cualquier usuario que esté conectado a Internet lo, lo puede consultar y y aquí lo tiene automáticamente no tiene claro, que una... me refería a, sobre todo al ámbito colaborativo en que a lo mejor tenemos un claustro virtual en el que tenemos compañeros de, de la materia que están interesados a lo mejor en, en participar eh, yo tuve la oportunidad estos tres años de participar en Innovareli en, en Madrid y son compañeros que me han pedido poder participar dentro de ello entonces claro eh, ellos en ese acceso que yo doy al libro virtual a los compañeros de religión de aquí de Extremadura sí que los puedo dar acceso y pueden colaborar. Pero los que son como el caso de este chico de, de gamificación en, en Toledo que presentó un taller allí en, en Madrid, quería colaborar pero no, no podía hacerlo de manera directa. Bueno, pero para ese tipo de casos que son situaciones como más concretas y hasta que llegue, digamos, la integración con Excel y Green, eh, lo que te recomiendo es básicamente nos envíes un correo un poco explicando la propuesta nosotros lo moveríamos internamente con la gente que tiene que conseguir las aprobaciones y, vamos, no creo porque ya ha pasado en otro tipo de casos, no creo que hubiera ningún tipo de problema que se fuera una propuesta educativa concreta y que va a enriquecer cualquier propuesta que tú hagas o que de alguna forma está haciendo pues toda la plataforma, todo el proyecto, pues se le facilitaría seguramente un usuario para poder hacer lo que quisiera. Vale. Y lo último con respecto y enlazando a lo que decía la compañera Interina, que las personas que somos interinos en verano... Eh, el tema de Escolarium y, y de la creación de contenido y tal, eh, yo al menos no tengo acceso. Entonces, me imagino que va en esa línea también, de podernos mm. dar acceso en verano para poder trabajar material. o Sí, eso, eso es muy puñetero, porque claro, es que Escolarium se, se relaciona con Rayuela y claro, es que eso, eso, la información de Rayuela va a misa, porque es un gestor administrativo. Entonces, claro, eh, realmente, claro, no estáis, digamos, dado de alta durante esos meses administrativamente. Pero en el momento que vosotros queráis, por ejemplo, que trabajaré en un libro en verano, nos llamáis el día que perdéis el acceso y ahí sí que automáticamente os pasamos uno de esos usuarios, os compartimos todos los libros, los seguís trabajando y en el momento que volvéis a estar dado de alta, nos avisáis y ya pues quitamos ese usuario. Incluso lo, incluso lo dejamos para futuros cambios. <ríe> os lo podéis quedar ahí. O sea, nosotros podemos crear usuarios para, para ese tipo de situaciones. O sea, lo que no queremos es que si hay gente que quiera hacer cosas por... Si alguien quiere hacer cosas, las tiene que hacer. No podemos dejarle cruzada de manos con, con toda la ilusión que tenga de hacerlas. Vale, pues muchas gracias por resolver todas estas dudas. Y... Ah, yo encantado. Ese es el objetivo de estos eventos. <ríe> Así que yo encantado de poderlas atender. No, no sé si los compañeros quieren... ¿Hay, cosas en el, hay cosillas en el chat. A ver si me Mónica Miguel Rosco, que interina, <ríe> diciendo... Que eso, que el 3 de junio, adiós, pues el mismo 2 de junio o el 4, nos puedes llamar y, y te aseguro que buscamos la forma para que puedas seguir trabajando en verano. Para que luego digan ¿eh? que no se trabaja en verano, ¿eh? siendo docente. <ríe> no, se exige incluso trabajar en verano, <ríe> como en estos casos. ¿no? Y bueno, hay sí. una, una persona que tiene problemas. Ah, vale. Uso la plataforma con mis alumnos, te trabajan desde casa. Muchos no tienen ordenador, tablet rota, no tienen móviles. Si se descargan esta app en el móvil de la familia, podrían trabajar igual que desde la web. Ah, pues mira, esta pregunta es muy interesante. Eh, claro, eh, lo que he dicho es que sí que es cierto, pero por una razón básicamente de, de uso. ¿no? Eh, eh, Scolarium es una plataforma que aunque sea responsive y se adapte a todo tipo de dispositivo, jo, leer un libro en un móvil pues es, es algo complicado. ¿no? Está más pensado un poco para tablet. ¿no? Pero en principio se descarga en la app sí que podrían trabajar y podrían funcionar sin ningún tipo de problema. Funciona sin conexión, de hecho se llama la aplicación offline de Scolarium porque el concepto que tiene es que tú directamente, imagínate, eh, tienes alumnos que no tienen internet en casa. Pues Directamente se pueden bajar con cualquiera de estas aplicaciones de Scolarium la que utilicen para el dispositivo que sea, automáticamente se la bajan y lo bueno que tiene esta aplicación es que te sincroniza los libros, los libros que estén creados en Escolarium. O sea, todo lo que tú hayas creado en escolario te lo sincroniza y directamente se queda guardadito y cifrado en el dispositivo. Un alumno, por ejemplo, esa tarde en su casa, aunque no tenga internet, podrá automáticamente hacer los ejercicios. Los podrá trabajar, los podrá hacer y sin ningún tipo de problema. Al día siguiente, cuando llega al centro y el dispositivo detecta el internet del centro, automáticamente manda al profesor su trabajo, o sea, las calificaciones, todo lo que ha hecho. Es un poco similar a, pues, a WhatsApp, ¿no? Muchas veces en WhatsApp mandáis un mensaje en WhatsApp y no se envía porque no tenéis internet, porque vais en un túnel o estáis en la Siberia extremeña, vamos, un lugar sin cobertura, en general, ¿no? Entonces, en el momento que ocurre con WhatsApp? Que se queda ahí con el relojito, ¿no? Y en el momento que pilla internet, lo envía automáticamente, sin preguntarte, sin nada. Pues aquí es igual, es el mismo funcionamiento. Así que, bueno, yo os recomiendo que... Que la probéis, la utilicéis y todos los problemas que haya, como por ejemplo estos que hemos comentado, pues lo vemos. Vemos que hay una persona que dice que la app de Escolarium no me sale en la app Store de IOS. Eso sí que me parece raro porque la verdad que se acaba de subir y, y funciona. Si acaso veis que el problema persiste, nos podéis poner un ticket y Ahora, lo atendemos. Al principio sitio? podría podría ser que al escribir Escolarium, porque a mí me ha pasado varias veces, no pongo la E, pongo Escolarium solamente. Sí. Eso es un problema grande, ¿eh? Nos pasa mucho desde el principio. <ríe> no, escolar y ver con E. <ríe> vale, a lo mejor a ver si va a eh, ser por eso. No sé si mis compañeros que me están escuchando pueden poner el link de, de ¿cómo, dónde está la aplicación de iOS en la App Store. Sí, si ¿sí pueden poner el de, de Android también. Sí, el de Android lo han puesto, está ahí, está un poco ah. más arriba. Pone descarga la app de Android. Parece que hemos habido algún comentario que otro mientras hablábamos. Está, vale. lo veo que está ahí arriba. Y a ver si ponen el de iOS y directamente ya lo, lo tenemos. Dice, Mónica. Mónica dice, ¿podrían entrar en casa sin conexión a leer el libro de lectura o realizar actividades sin conexión? Efectivamente. Pero tiene, es importante. Tiene que ser libros creados en Escolarium. Porque, por ejemplo, si fuera un libro de, creado por una editorial, no se puede. Porque, realmente, aunque los libros de las editoriales aparentemente parezca que están en Escolarium, eh, lo que hay realmente es un protocolo para saltar a ellos en las páginas de las editoriales. Pero todo lo que esté creado en Escolario, o sea, un libro que creéis como docentes, automáticamente eso se sincroniza y se baja. Y pueden leerlo, pueden hacer las actividades, absolutamente todo de forma offline. De hecho, es una de las cosas que más se destaca de este software, lo <risa> que permite esa, esa esta sinconexión. En cuanto a la descarga y el, la, la memoria que necesita o por los dispositivos, a veces son un poco limitados. Hmm. Eh, en cuanto al tamaño, eh, la, la memoria que ocupa y tal. Pues que depende del contenido. Es que eh, sí que es cierto que tú, cuando, cuando tú estás subiendo, por ejemplo, materiales escolares Escolarium. Estoy buscando aquí porque me parece que hay una zona donde se ve incluso lo que va a ocupar. Si tú subes, por ejemplo, muchos vídeos... Pues claro, directamente eso va a incrementar el peso. Sí que es cierto que automáticamente ya la, lo que es la plataforma, cuando tú subes un vídeo, subes una imagen, algo te la comprime, ¿no? Para que ocupe algo menos. Pero si tú, por ejemplo, tienes un libro y le subes muchas, muchas, muchas imágenes, pues más va a ocupar, ¿no? <risa> eso en matemática. Así que, pues bueno, tampoco ocupan tanto, la verdad. A ver si tuviera aquí en alguno de los que he creado la información. Porque me parece que incluso si das el botón de propiedades, bueno, aquí nosotros no, pero nosotros sí que nos lo dice. Hay una parte que... Nosotros podríamos, por ejemplo, si, si queréis saber cuánto ocupa ese libro para una descarga, nos lo podéis preguntar, nos dais el link de vuestro libro e internamente lo, lo buscaríamos. Y os diríamos, pues, ocupa no sé cuánto. Pero vamos, habitualmente hemos visto que, por ejemplo, el libro de editorial no pasa de 300, 400 megas. Que, que si lo piensas bien, esos son... Los 10 vídeos que te manda tu cuñado en noche vieja. <ríe> no en un dispositivo. Es más o menos lo que puedo ocupar. ¿no? ¿No? Vale, sí, sí, simplemente era porque a lo mejor si, si el tamaño o lo que sea está vinculado con alguna nube o tal, que no ocupara espacio, digamos, para para poder tener un mejor rendimiento en el móvil y que estuviera integrado en, en nube estaría guay. Pero vamos, que era una pregunta sobre todo porque hay algunos de los alumnos que me dicen es que no, no me he estado en la aplicación porque es que no puedo, no me cabe, no tengo memoria, no sé qué, tal. Entonces, claro, son limitaciones con las que te vas encontrando a medida que lo planteas y, y buscar alternativas para, para que tengan acceso porque si, por ejemplo, no lo tienen offline, ...pero tienen el enlace y a través del móvil pueden acceder a la plataforma... ...pues ya no se lo han descargado y, y es la única manera un poco de, de darles la alternativa. El problema es con respecto a si en casa no pueden trabajarlo porque no tienen internet... ...se juntan todas las cosas a la vez. Yo trabajo en, en un instituto aquí en Las Urdes y todo el tema este de la siberia extremeña... ...de, de la fibra, de, del tema de que tengan internet, de los dispositivos limitados que tienen... ...de que a lo mejor comparten un dispositivo para toda la familia... En fin, eh, ¿qué es lo que, no, me, no. Lo, lo que me suele pasar? Entonces, al final es buscarle un poco respuesta a todas esas casuísticas para darle un poquito de, de posibilidades al desarrollo de la propuesta. Claro, ahí claro, es que son situaciones muy, muy, muy complejas, ¿no? La verdad que una de las ventajas que tiene Escolarium es que es bastante eficiente, ¿no? Más allá del espacio que uno tenga en el móvil, que eso ya depende un poco del móvil que tenga y el espacio que le quede, ¿no? eh, Por ejemplo, funciona prácticamente cualquier ordenador. Y hasta con un portátil bastante antiguo y que no se use para muchas más cosas, <risa> directamente se puede, instalar, se puede instalar la aplicación de escritorio y... La verdad que funciona bastante bien. Yo, yo lo he probado en ordenadores que tenía por casa abandonadísimos, de estos mini portátiles y demás. Y, y más o menos para lo que es hacer un uso de, de estudiante normal, que es más ilustrativo, de entrar, consultar, hacer alguna pequeña actividad. La verdad que hemos visto que funciona bastante bastante bien. Lo único que sí que recomendamos siempre es que la primera descarga se haga con la wifi del centro, una wifi que sea algo potente a si ser posible, porque ese día sí que baja bastantes cosas. Mucha gente se baja la aplicación de Escolarium en el móvil con el 4G y claro, hay... Si tiene que bajar tu libro, a lo mejor son 300 megas. Así que es cierto que la propia aplicación te pregunta, ¿estás seguro de que vas a bajarlo? Que estás con 4G, <ríe> ¿no? Y te recomienda bajarlo con Wi-Fi. Y... Pero, bueno, en principio son... podemos buscar ahí más o menos soluciones. Y ya digo que es una aplicación bastante eficiente porque es bastante nueva, entonces no consume tantos recursos como otras, ¿no? Y creo que hay una pregunta más en el chat. Es de Mónica. Otra de una compañera muy activa con las TIC y con la formación. Se ha jubilado. ¿Podría usar esta plataforma? Pues, a los hechos me remito. Eh, no sería la primera jubilada o jubilado que utiliza la plataforma. O sea, directamente lo suyo es que nos remitáis un correo a, a la cuenta de escocao .es, y nosotros en cuanto nos den el ok, que no veo razón para que no se dé porque bueno, no hay que frenar a la gente que tenga ganas de hacer cosas, pues se le puede crear un usuario y ya directamente lo tendría para lo que quisiera. No nos cobran por usuarios en <ríe> Escolarium. Se pueden crear tantos como haga falta. <ríe> ¿Para cuándo es la modificación en Escolarium? Pues no puedo dar una fecha, pero sí te puedo asegurar que está en el plan de trabajo. Nosotros tenemos un plan de trabajo definido, aunque bueno, aunque he comentado que todo es a raíz de las sugerencias que hacen los, los docentes y que es cierto que bueno, nosotros creamos unas líneas maestras, una es la de plataforma abierta, otra es la de nuevas metodologías y una de ellas, esta, es la de gamificación. Sí que es cierto, yo os anticipo, que el aprendizaje basado en proyectos va a llegar antes. ¿no? Porque eso ya está hecho el análisis, está hecho una propuesta, está prácticamente validada. Faltaría, faltaría solo, solo implementarla, ¿no? llevarla a cabo. Pero la, la parte de aprendizaje basado en proyectos llegará antes. Pero la de gamificación también está en una línea de desarrollo del proyecto. O sea que ahí, eh, ahí está. En esta propuesta la instalación en linux del QEXT sí. eh, viene para para también tener los mandos con los móviles y tal y esto mismo el tema es que hay que instalarlo en el sistema operativo para que pueda funcionar luego integrarlo eh, y en la línea que está comentando de gamificación a lo mejor esta misma plataforma ver la implementación en escolarium podría ser una alternativa Sí, el Ques ya hemos hecho pruebas. Lo, es, el, es el proyecto que gestiona, bueno, y gestiona y ha implementado Manuel Narváez de la de, de, de parte del equipo de la Consejería. Y estuve hablando con él hace poco. Él, por ejemplo, ya ha integrado algún que otro elemento. Por lo que creo, el Ques te permite exportar en Score, ¿verdad? O tú creas algo en Quest y te permite exportarlo en Score. Puedes directamente incluso subir el Score a, a escolarium de forma automática. Él, por ejemplo, me, ense, él me enseñó. Fue, fue en la Feria Simo en Madrid. Y directamente tenían una pantalla gigante donde estaban mostrando ejercicios que habían hecho en Quest, pero desde Escolarium. Porque directamente como el Quest te permite exportar Scorm y Escolarium te permite importarlo, pues directamente lo bajan y lo suben y ya está metido automáticamente ahí en Escolarium. La propuesta colaborativa en, en Quest eh, también podría estar abierta como los libros. Uf, es que claro, que eso es otra herramienta. Eso ya habría... Yo, por ejemplo, si tú coges un Scorm y lo subes a un libro en Escolarium, todas las opciones del libro en Escolarium están abiertas. Tú puedes compartir colaborativamente a... directamente a... Cerrarlo libro? libro, claro. Claro. O sea, todas las... Cuando te traes algún libro en Escolarium, todo lo que ya tenga ese libro en funcionalidad lo tiene y una es compartir. O sea, que directamente lo podrías hacer. Sí. Qué bien. Mira, creo que hay otra pregunta. O hay un, por lo menos un mensaje. Perdonad, pero ¿qué es eso de SCORM? Muy buena pregunta. <ríe> La verdad, Mónica. Bueno, digamos que SCORM es como, no sé, PDF, XLS, ¿no? que sería para, hoja, para hojas de cálculo. PDF es para documentos en formato PDF. punto .doc es en formato para documentos que haces con el Word. Pero digamos que SCORM es otro formato. ¿no? Y es un formato que las plataformas educativas y las herramientas educativas entienden muy bien. Por ejemplo, Moodle, que es una plataforma que a lo mejor os suena o seguramente la conozcáis a lo mejor de la época universitaria o de cualquier otro lugar que hayáis utilizado Moodle. Moodle te permite coger score, importarlo. También Escolarium. ¿no? Excel Learning, que es una herramienta para crear contenido, te permite pasarlo a ese formato. Entonces, lo pasas a ese formato, te lo traes al Moodle, te lo traes a Escolarium. Es un formato, digamos, de intercambio de contenidos. Técnicamente, no deja de ser una carpeta así, con muchos HTML, imágenes y todo dentro, ¿no? Es como prácticamente coger una página web y meterla en un zip. Pero luego, además, pues tiene unos archivitos de configuración para que las plataformas los entiendan cuando tú los subes. Y yo como propuesta y sugerencia para terminar, el, el que las personas que estamos interesados en esta propuesta de, del café eh, podamos seguir en contacto y tal a través de un grupo de Hangout, se me ocurre, o Telegram... Eh, podría ser viable. Hombre, nosotros tenemos todos los correos eh, de la gente que os habéis apuntado. O sea, claro, no sé, por nuestra parte no hay ningún tipo de problema. De hecho, vais a recibir un correo ahora, ahora no, mañana, con la formación, ¿no? con la grabación de todo esto de hoy. Y bueno, yo creo que se podría hacer sin ningún tipo de problema. Le podemos dar una vuelta. Lo apuntamos como sugerencia y para el próximo vemos un poco cómo lo podemos conectar. Pero la verdad que estaría bastante bien, sí. Es que hay algunos compañeros que comentan que se tenían que ir, otros a lo mejor del total de los que se apuntaron no han podido estar y todo este planteamiento de seguir un poco en contacto con el centro de interés que tengamos y las propuestas un poco más cercanas a las dudas habituales y tal, puede ser un, una propuesta un poco de, de unión de, de ideas y, y de seguir en contacto porque al final vas trabajando también un poco como islas. A veces, cuando no encuentras un equipo. Entonces, todo eso, pues, puede que trabajes, puede que no. Y el tener un equipo detrás como estáis vosotros, o que entre los que estamos participemos y, y sumemos, también un poco anima a proseguir. Porque hay veces en las que te encuentras con las dificultades que comentaba antes y al final dices, mira, es que no sé hasta qué punto seguir adelante o tiene sentido, ¿no? Entonces, sí, eh. eso yo lo veo... Súper útil, la verdad. yo lo, lo primero que os recomiendo es que el link que acabo de poner en el chat, que es el del newsletter, un poco más general, sí que os incluyáis porque ahí sí que es cierto que tenemos un listado más amplio, que no solamente la gente de los cafés escolario, sino que es toda la gente que de alguna forma ha manifestado interés por recibir estas noticias. Es un poco esa comunidad transversal de, toda la, de todos los centros y toda la comunidad. Y la verdad que sí, podemos lanzar ahí ideas y propuestas para estar un poco más más cerca como quien dice uno de, de los otros. La verdad que yo cuando veo... Yo, por ejemplo, la primera sorpresa que tuve en este proyecto, allá por el año 2013-2014, era que cuando iba a los centros a ver a algún profe que había visto lo que había creado en Escolarium, por ejemplo, y me parecía alucinante, yo imaginaba que ese profe iba a ser una eminencia en su centro. <risa> ¿no? Pero cuando llegaba allí me daba cuenta de que enojo, que estaba hasta en un rincón apartado. ¿no? Y encontraba en proyectos como Escolarium la forma de estar conectado con gente con su misma inquietud, incluso en nuestro propio equipo, entre el, entre el resto. Así que nada, yo lo veo genial. Así que yo creo que un primer paso puede ser ir, ir apuntándose a estos cafés, ir apuntándose al newsletter más general y buscaremos la forma de que estéis más en contacto porque vemos que llena y que, y que realiza mucho, ¿no? Ver a más gente que hace lo mismo y sobre todo aprovechar su experiencia, que puedan reutilizar la tuya. Vamos, es algo maravilloso, ¿no? Hmm. Y me parece que ha habido una última pregunta. Mónica, otro lo que me ha surgido ahora. Los alumnos pueden crear actividades, no, pero también está en el plan de trabajo. Así que es cierto que a día de hoy la herramienta de autor está solamente válida para el perfil docente, pero bueno, como hay tantas formas de educación y tantas nuevas metodologías donde el alumno en casi muchas partes se pone como creador de la labor, hasta casi algunas partes de la labor docente, pues es una de las cosas que está puesta como sugerencia, que también llegó y está en el plan de trabajo. No hay fecha todavía definida para su lanzamiento, pero vamos, digamos que es algo en lo que se está trabajando. ¿Ves? Pues lo Mónica implica a los niños. Pues muy bien, ¿no? Eso fomenta seguro la motivación, ¿no? y la... <risa> que es muy importante. Vale, pues las siete de la tarde. ¿eh? Al final hemos echado una hora. ¿eh? Me gusta. Eso es que ha sido muy productivo todo. Eh, os escribiremos un correo con la grabación de hoy. Y ya lo dicho, os he dejado ahí el, el link. Y, y os animo a que estéis sobre todo pues informados. ¿no? Eh, ese es como, como primer paso porque dispongáis de toda la información que solemos lanzar que tampoco se abrume la verdad que es que tenemos no hay dos tipos de docente en el mundo o sea a mí me pasa mucho vas a una misma calle por ejemplo en Mérida que hay dos centros hablas con el docente de un centro hablas con el docente de un poquito más allá 200 metros de otro centro y son personas radicalmente diferentes pues en escolarín tampoco y si la tecnología está para ayudar a adaptarse a todas las situaciones la de los docentes también no penséis que porque mandemos noticias de que hemos creado una nueva funcionalidad en la herramienta de autor tenéis que utilizarla sí o sí. Simplemente que sepáis que exista, existe, pues en algún momento eh, veis oportuno meterlo en vuestras clases. O sea, esa es un poco la idea, de que cada cual llega con el nivel que llega. En, en, en el mismo centro educativo en el que está Escolario muchas veces tenemos los docentes muy avanzados, otros menos. Pero lo importante es eso, que se haga una bonita comunidad de, de inquietud, más que de, de eso de creación de algunas cosas específicas, ¿no? Y Mónica dice que empezó hace tres años y medio con los niños creando cosas y están muy encantados. Pues mira, está genial porque yo creo que se relaciona bastante con la parte de aprendizaje basado en proyectos, que será una de las novedades que tendrá Escolar y próximamente. Mm. Arigna, por mi parte, muchísimas gracias. Eh, estamos en contacto. Recordaros el teléfono, 924-004-002. Llamad siempre que queráis y para lo que queráis, no solo cuando se rompan cosas, y tenednos eso como un equipo que de alguna forma construimos entre entre todos. Para mí ha sido un placer estar aquí hoy en este primer café. En el próximo seguramente estará alguno de mis compañeros para que también os vayáis poniendo cara a todos. Y, y nada, un placer y que paséis una buena tarde y noche ya. <risa> Venga. Adiós.